Porque la Sonido que está tocando Nancy es la salsa tropical No la dejes, no la dejes, no la dejes terminar Porque la que está tocando es la salsa tropical Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Nancy plus sonido Nancy plus sonido Nancy plus Ay María Elena ven a bailar porque la cumbia sonido Nancy, Nancy. Ay, María Elena, ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad la de México no son un análisis No la dejes, no la dejes, no la dejes terminar Porque la que está tocando es la salsa tropical No la dejes, no la dejes, no la dejes terminar Porque la que, que, está, que está tocando es la 30. salsa ¿Qué? tropical ¿Qué? hoy presentamos el sonido llamado de deseo hoy presentamos el sonido llamado de deseo el sonido llamado amado deseo a hoy presentamos porque el sonido de amado deseo se va a acabar ay marielena ven a bailar mis compadres el sabor los porque compadres el sabor se va a acabar vamos a seguir bailando aunque ya no hay sonido. porque a mí injusto. se me grabaron los pasos yeah. en el oído vamos a seguir bailando que ya no haya sonido, porque a mí se me grabaron los pasos en el oído. La ciudad hay dos pasos usted. sello de casa, nuestras cubias y claro, las joyas debajo del baúl de los recuerdos. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, Nuestro hey, sello de hey, casa, nuestras cubias y claro, las hey, hey. joyas debajo del baúl de los recuerdos. Ah, sí. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Y Marielena, ven a bailar, porque la cumbia se va a acabar. No y Marielena, si, ven a bailar, la noche, ay, porque hostales. la cumbia se va a acabar. Vamos a seguir bailando, aunque ya no haya sonido. Porque a mí se me se grabaron, me grabaron los pasos eventos oído, vamos a seguir bailando aunque ya no hayan tonido porque a mí se me se grabaron, grabaron los palcos en el oído mi nación ay María Elena ven a bailar porque la cumbia se va a mamar ay María Elena ven a bailar porque la cumbia se levanta Candelazos tropicales en México y sus ritmos en discos de acetato. Candelazos tropicales en México y sus ritmos en discos de acetato. sucar